Hola, hola, aquí La Capucha transmitiendo para aclarar cierta duda ahí. Perdónenme el disfraz este, pero fue lo que pude conseguir de momento para hacer la transmisión en vivo. Quiero aprovechar para aclarar algo. Hola a las personas que se están conectando Quiero Aclarar cierto asunto Que anda corriendo por las redes sociales Y Me urge Aclarar esto El señor Carlos Calvo Buenos días, Patria y Libertad Nueve personas conectadas, estoy aprovechando el momento que se está conectando para aclarar algo. He sido acusado hoy, sin prueba ninguna, de que yo soy el coronel Manolo de los órganos de la seguridad del Estado por el señor Carlos Calvo, enviado con la única intención de destruir la obra del doctor Gustavo León. Mi querido, le voy a decir primero que todo que si yo no me quito esta máscara es por el grande respeto y consideración que le tengo a su persona. Yo imaginé que usted era un hombre serio, sensato y que tenía cimentada la razón sobre la inteligencia. Este... Yo no soy ningún coronel de la seguridad del Estado, ni me llamo Manolo. Ni he sido enviado para destruir la obra de nadie aquí. Si yo no me quito la, la máscara, es porque hay personas inocentes que proteger. Porque no quiero ese descrédito sobre mi persona. Pero si yo me quito la máscara, te hago quedar mal delante de tu audiencia y quedas como un mentiroso. Y yo si no vine aquí a destruir la obra ni la reputación de nadie. Es una calumnia suya decir que yo llegué a destruir la obra del doctor Gustavo León. Porque yo admiro y respeto y soy el más fiel discípulo del doctor León. Aún teniendo el vasto conocimiento de historia me considero frente al doctor León. Un aprendiz de nada. Yo no soy un enviado de nadie. Tengo una lucha y una página en blanca escrita por la libertad de mi pueblo. No vivo de la oposición. Tengo suficiente dinero para vivir. No estoy en las redes sociales buscando like. Yo tengo otro nivel de vida. Que no es solamente estar debajo de una mata. Haciendo café con leña. Yo lo hago porque es mi posición humilde. Porque soy un guajiro humilde. Y porque nunca he cambiado mi forma de ser. Yo no tengo necesidad de estar en las redes sociales. Yo no vivo de las redes sociales y el tocororo no vive de las redes sociales. Nosotros agradecemos cualquier contribución porque hace falta dinero para luchar y el dinero nunca sobra, como la inversión que hicimos hoy. Pero yo no tengo necesidad de estar en las redes sociales para ni pagarme casa, ni pagarme renta, ni pagarme carro. Ni... Yo tengo todo lo que puede tener el que mejor viva en este mundo. Yo no tengo ningún problema económico en esta vida. Porque me levanto a trabajar todos los días. Y si no he revelado mi vida es porque yo no quiero hacerle sentir a la gente una vida mal. Una vida distinta a la vida sencilla que yo como luchador he vivido toda mi vida. Es una calumnia suya decir que yo soy el coronel Manolo, que por cierto no sé ni quién es. Y yo te tengo a ti como un hombre serio, te tengo como un patriota que ha luchado. Y jamás voy a denigrar de tu obra, porque esa obra es la obra del enemigo. Uno no puede hacerse un juicio de una persona sin apenas haber cruzado una palabra con ella. Mi intención, señor Carlos Calvo, no es luchar en contra de los opositores, ni denigrar de nadie. Usted no es mi enemigo. Y aunque usted tuvo un pasado bochornoso y oprobioso, con su complicidad con el régimen, por la razón que sea, engañado o no, víctima o no del sistema, yo no lo condeno por eso. Podría decir que usted es un agente infiltrado y nunca lo voy a decir. Pienso que usted es un hombre que estuvo ahí, que se dio cuenta y rectificó. Pero no me acuse a mí de ser lo que yo no soy. Y si hoy, y si hoy todavía me mantengo con esta capucha aquí. Señor. Es porque usted tiene un público, tiene más de 50 mil seguidores. Y si yo me quito la capucha aquí y no soy el coronel Manolo que usted dice, entonces usted va a quedar como un ridículo y como un chanchullero en las redes sociales. Y esa no es la intención mía aquí. Siempre he dicho apoyen a Carlos Calvo, inclusive. Decenas de seguidores de los canales que me sigan a mí han ido a suscribirte a tu canal enviados por mí. Personas que hasta dinero te han donado para tu lucha. Yo no vine aquí a destruir la obra del doctor León. Soy más fiel discípulo que tú del doctor León. Y mira, y mira, te voy a hablar así. Mira que lo que yo sé. Lo que yo sé. 200 Carlos Calvo. Lo que yo sé en conocimiento, sobre todo en la historia. 200 Carlos Calvo como usted. Necesito yo para que sepan un grano de lo que yo sé. Hace falta que usted mida sus palabras y se respete. Y no me esté acusando porque usted a mí no me conoce de ningún lado. Yo nunca he tenido vínculo con el comunismo y yo sé que es la obra del comunismo y yo no quiero que usted malinterprete mi obra aquí, ni tampoco que saque esto de contexto. Porque yo siempre he dicho que el factor determinante de esta lucha es la unidad y no constituciones y, y, y discusiones tontas que no llevan a ningún lado en una tiranía que secuestró todos los derechos constitucionales y que la constitución es letra muerta. Hay que rescatar primero a la patria y liberarla para después ver qué constitución vamos a dejar y no estar perdiendo el tiempo en tanta bobería aquí, ni en tanta enguarajera, ni en tanta estupidez entreteniendo gente en las redes. Cuando hay un pueblo muriendo, un pueblo secuestrado, un pueblo que una mano de bandolero vive todos los días de su dolor entreteniendo con tontas tonterías y nimiedades que no funcionan. Nosotros no tenemos que discutir ten textos constitucionales, primero porque no somos expertos en la materia y segundo porque no funciona la constitución. La constitución le funcionó a Fidel para luchar contra la tiranía porque era un derecho constitucional, pero nosotros no, lo que tenemos es una tiranía. Nosotros no tenemos una constitución que funciona. ¿Ok? Hace falta que usted mida sus palabras porque yo no tengo ni perro, ni gato, ni vínculo con el comunismo. Mi vida es una página de servicio en blanca al favor de mi pueblo. Yo no soy un mercenario que vivo de las redes. Yo no tengo necesidad de vivir de la lucha política porque yo tengo con qué vivir. ¿Ok? Le voy a advertir que si hoy no me quito la máscara, este es revelo quién soy yo, es para no dejarlo en ridículo frente a su público y frente a las redes y frente a los cibernavegantes en el mundo. Yo considero que usted es un hombre excepcional, de un talento excepcional. Pero hace falta que camine fino porque se encontró con un caballero que cuida la dignidad de los hombres y de los patriotas. Yo soy un caballero que cuida la dignidad de los hombres y los patriotas. Si yo fuera un chanchullero de los muchos más que hay en las redes, mañana usted no tenía credibilidad. Mañana usted no tenía credibilidad y usted quedaba como un, como un hombre sin palabras, un hombre mentiroso y abochornado en las redes. Tenga cuidado a partir de hoy lo que usted dice en las redes sociales. Porque si se encuentra una basura humana, un miliciano vestido de patriota volar, lo va a hacer quedar mal en el ridículo y en el bochorno. Yo no soy ningún coronel de nada. Yo nunca fui ni pionero. Le voy a dejar claro. Yo nunca fui ni pionero, yo no me puse pañueleta jamás. Yo soy de esos seres raros que tuve una educación cristiana y una familia enemiga del comunismo por esas cosas que la vida tiene y por esa gracia bendita de la providencia. Yo no soy ningún coronel de nada, ni me llamo Manolo, ni tengo. en mi, en mi nombre no hay ninguna de esas letras que usted ha dicho ahí. Camine fino, porque si se encuentra una basura vestida de disidente aquí o de opositores de youtuber, lo va a desenmascarar a usted como un mentiroso. Usted no es nadie para afirmar quién soy yo, porque en la vida usted y yo no hemos cruzado una palabra para que lo sepa. Así que tenga cuidado. Y mira sus palabras. Que este hombre que está aquí no tiene necesidad. De luchar. Por dinero en esta lucha, porque valga la redundancia, yo no tengo necesidad de eso aquí. Mi lucha es una lucha pacífica, de amor y sincera por mi pueblo. Porque he sufrido en carne propia los desmanes del régimen que personas como tú apoyaron y que fueron parte de ese aparato de destrucción que mantuvo a la sociedad cubana en la esclavitud hasta hoy. Y tienes derecho a rectificar tú y todos los que como tú fueron. Pero a mí no me metas en esos potajes porque yo no tengo nada que ver con comunismo. Yo no tengo necesidad. Espérate un momento ahí. Espérate que te lo voy a demostrar que no tengo necesidad. Manolo. Manolo. Enséñame la, dame la billetera a mí un momento por favor. La billetera. Yo no tengo necesidad de estar aquí buscando dinero. Mire, señor mío, yo, el día que menos ando en mi vida, en las calles donde yo vivo, ando con 400 mil dólares arriba. Mire, yo no tengo necesidad de dinero, mire, mire, mire, mire. Yo no tengo necesidad de estar en las redes por 6 dólares en una directa. Yo soy un patriota convencido con la causa de su promesa. Se lo voy a volver a enseñar aquí para que usted vea, mire. Yo no tengo necesidad de eso. Mida sus palabras y no me acuse a mí ni me vincule con lo que usted fue en su pasado. Y que no lo culpo por eso yo. No lo culpo porque aquí en esta lucha todo el mundo tiene derecho a rectificar. Pero no me a mí también eso porque yo no vivo debajo de una mata. Yo. Tenga cuidado con lo que usted dice. Y si no me quito la máscara y lo dejo en ridículo, es porque usted. No merece que un hombre como yo, que soy un patriota, le destruya su reputación frente a su público. Que Dios lo ayude, que le vaya bien. Y que a partir de ahora aprenda la lección, que usted todavía tiene credibilidad en las redes porque yo soy un caballero. Nosotros no necesitamos más cuentos aquí, ni más contadera de, de historia, ni más análisis constitucionales, porque ni tú ni yo somos... Especialista en derecho constitucional, ni canónico, ni consular, ni cosa por el estilo. Hace falta que nos juntemos. Hace falta que dejemos la bobería. Hace falta que nos organicemos. Hace falta que nos convoquemos. Porque hay un pueblo que sufre oprobiosa y miserable tiranía. Una tiranía que está en el poder porque personas como usted, en su pasado, que no lo culpo hoy, la mantuvieron allí. Que tengan un, un buen día.